Bueno, hay mucha actividad por estas horas en tribunales allí en Buenos Aires porque ambos han sido trasladados hasta este lugar para prestar eh, justamente su declaración. Eh, habrá que esperar si van finalmente a declarar, si Fernando eh, Zabac Mundiel va a ampliar su eh, declaración. Recordemos que la vez pasada él no eh, prestó declaración. Bueno, también eh, se o esperará... O sea que eso puede puede cambiar continuar, o, ajá, o continuar con la misma metodología, sí. también fue cambiado su abogado no porque eh, lo que es un abogado oficial que uh -huh. tenía en su momento, quien dijo que habían intereses contrapuestos, por sí. lo tanto ahora tiene otra defensa ¿Ya privada? Eh, no Sigue, sí, siendo sigue siendo oficial. oficial. Eh, y bueno, hay un despliegue uh -huh. impresionante de seguridad. Se veían las imágenes que aportan los medios de comunicación a nivel nacional este despliegue de eh, custodia de policías... Eh, no solamente la policía local, sino la policía federal. Es decir, un importante despliegue que haya estado a esta hora allí eh, a las afueras de tribunales de Buenos Aires para que justamente se pueda conocer si finalmente va a eh, declarar o no. Importante, Porque... ¿no? Porque justamente nos tiene a todos en esa, en, en, en esa sí. eh, expectativa de saber qué es lo que él va a decir con respecto a esto, ¿no? Cómo él se va a declarar, cómo... El va a presentar este hecho que bueno hoy lo tiene como el atacante bueno, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué se lo llama nuevamente a indagatoria? Esto sí. fue un pedido del fiscal federal Carlos Rívolo y es debido a que se han incorporado pruebas en su contra que se han dado a conocer en las últimas horas. Pruebas donde también la implican a su pareja, Brenda uh -huh. Uliarte. Estamos hablando de fotografías que se encontraron en el celular de él. Ayer decíamos algo que había pasado con el celular de de que no se había podido acceder a la información porque estaba reseteado. Sí. Pero ayer también uh, decíamos que tenían un sesgo de esperanza y era sobre todo en aquellos, eh, aquel material que se podía extraer de este celular, de la tarjeta de SIM. Claro, vez, que suele pasar, ¿no? Viste que, que a veces vos pasar. guardás las cosas... Te queda en el vacante, en el dispositivo, en el dispositivo o, bueno, otra vez están en la, la tarjeta, la nube, claro. en la... Sí, totalmente. Bueno, de ahí se desprenden sí. estas imágenes que estamos viendo ahora, las cuales complican aún más la situación, porque se lo muestra a él y a ella, es sí. decir, a su pareja, ahí la, ahí tiene la con el, la, con el arma que habría sido utilizada para atacar a, Fernan, a Cristina Fernández de Kirchner. Y además esta imagen, que Sophie, son los cartuchos... que son los que encontraron. Los que, exactamente, los que en el allanamiento mm. se encontró en la casa de esa vaca Montiel el día que lo detuvieron. Acá hay un punto clave, porque ya se descubre la segunda mentira de Brenda, Uliarte, ¿no? Porque Varias. La primera, por lo menos dos, eh, veo sí. hasta ahora, vos nos vas las otras. La primera había sido cuando dijo, no estuve con él en los últimos tiempos, Exacto. había estado con él hasta un minuto antes del incidente. Exactamente. La segunda es cuando ella en un vivo de Instagram dice, sí, tal vez fue un arma de juguete y después le metieron otra. Acá se la ve posando con el arma, difícilmente sea un arma de juguete la que se saca una foto ella y él en los días anteriores. Totalmente, para y te agrego algo más. Vos decías recién de que ella había dicho en una declaración de que hacía dos días que no lo veían. Uh -huh. Se ha hecho un recorrido... Eh, se ha restablecido, diríamos a través de, reconstruido a través de las imágenes, 52 imágenes se han analizado de eh, los pasos de ellos y se los ve, no solamente ese día juntos sí. y muy cercano a la, a la en la esquina de la casa de la vicepresidenta, sino que días anteriores también donde estaban con eh, los militantes que hacían la vigilia en la casa de Cristina Fernández de Quillo. A ver, ¿Lo es lo que decir, claro. que tiene varias mentiras, y no solamente eso, sino que ella, el viernes pasado, cuando eh, van y realizan una entrevista y que se desprende, de acuerdo a lo que dicen los colegas de Buenos Aires, que en esta indagatoria que les realizaron a ella y a los amigos de ambos, o más, más de él, diríamos, de Fernando Sebastián Montiel, en donde se desprende que ellos eh, ofrecieron a los medios de comunicación una entrevista. Quien toma esa entrevista es Telefe, uh -huh. y allí es donde realizan esa entrevista, donde ella dice que en realidad no tienen nada que ver. ¿Ellos ofrecieron la entrevista? ¿No es lo fueron que a buscar? Sea, eh, los, trascendidos. los trascendidos, detrás de esta, de, de esta entrevista que menos, se dio. Eh, sí. es lo que eh, dicen algunos colegas de ¿Qué? Buenos Aires, que se ha desprendido de esta eh, testimonial que han brindado los amigos. Que después de eso, justamente, ambos todos quedaron allí eh, a ver detenidos. No detenidos, pero sí para prestar declaración, ¿no?, con respecto a Que ahora se van a analizar los, los dichos, teléfonos también porque ellos, puede ¿no? haber falso testimonio, es decir, es eh, compleja la situación, ¿no? A partir de allí, bueno, ellos declararon en el día de ayer, eh, fueron sí. secuestrados sus celulares para poder establecer vínculos, conversaciones, escuchas telefónicas. Ya se peritó el teléfono de Brenda Uliarte, eh, en donde también se ha podido eh, analizar algunas escuchas, ¿no?, y bueno, también hay muchos trascendidos de esto, ¿no? Cabrón. Eh, acerca de algunas fuentes en donde eh, señalan que ella tenía conocimiento. De este este ataque ¿no? Pero es que todo es contradictorio no de, Digo, de lo que ella dijo uh -huh. A lo que se ve y a lo que las imágenes Por sí solas cuentan Es totalmente distinto Entonces bueno, eso ya la pone como una tela de juicio En todas las acciones que quizás haya tenido O que presuntamente haya tenido que totalmente. ver En todo esto, en la elaboración En el estudio de esto de que días anteriores por allí se había visto también merodeando el mismo lugar donde estaban con los militantes. Bueno, sí. se tendrá que ver cuál era la intención que tenían ellos dos, si realmente siempre fue el fin esto que sucedió y que afortunadamente no pasó, no esto del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, o si verdaderamente... A ver. Eh... Sí. Se trataba de, no, no sé, quizás, bueno, viste eh, esos jueguitos que salen que, muy mal. Claro. un pésimo juego de personas que, bueno, no están... Los, inve bien. los investigadores, o el gran equipo de investigadores que está detrás de esta causa, sí. lo que sostienen es que esto fue planificado. Y que no descartan que habrían más personas involucradas además de ellos dos. Por eso es que... Las testimoniales de los amigos van a ser importantes eh, de analizar, más allá de que ya prestaron declaración, sumado a lo que se pueda agregar si ellos declaran hoy, que se presupone que ella podría decir que ella es inocente y que lo culpe a él, a su pareja, pero son trascendidos, no sé, estos es, son, eh, diríamos, pres, eh, que se presupone que podría llegar a pasar eso habrá que esperar vamos en el transcurso de la tarde el teléfono a ver qué de ella ya fue peritado ya fue peritado y también se extrajo estas eh, <coughs> llamadas estas comunicaciones en las cuales también ah, se van que, perdón, a analizar. Sí, lo había dicho, vamos ¿no? a contarles estos últimos pasos que dio a la pareja <coughs> y que se está analizando por supuesto a través de diferentes cámaras de seguridad y no solamente eso sino también de las imágenes de los celulares que aportaron durante esa misma jornada <coughs> no lo decíamos ¿Qué pasó eh, ese, esas últimas horas? Bueno, estuvieron en un local ese ese mismo jueves eh, de un reconocido tatuador que inclusive le iban a ir a pagar una seña porque ellos ya tenían planificado eh, realizarse un tatuaje, sobre, sobre todo él que ya tenía hasta incluso el diseño elegido. Claro, Después, más pruebas todavía. No solamente la escena, sino gente también Todo externa eso y eso fue reportado por las cámaras de seguridad de las zonas, ¿no? Ah, este, por ejemplo, este tatuador no habló. No, no, no. no por hablado. ahora, por Lindo ahora Lindo no se ha conocido. Después se desplazaron hasta, uh -huh. hasta la cabecera del ferrocarril Roca uh -huh. y viajaron rumbo a la ciudad. Vamos a la siguiente, donde vamos a seguir reconstruyendo los últimos pasos de la pareja. Sí. A las 17.40 tomaron un vagón de la línea C de Subtes en Constitución y uh -huh. viajaron en Diagonal Norte. Caminaron juntos rumbo a calle Florida, acá lo que dicen los investigadores es que en algunos momentos se los vio con entrelazados con sus manos, en otros momentos él iba más adelante y ella más atrás. Antes de las 20, el próximo registro fue en el barrio Recoleta, es decir, a metros de la esquina de la casa de la vicepresidenta. Minutos antes en, de, de lo sucedido. En Juncal y calle eh, Uruguay uh -huh. también. Esto sería en la reconstrucción de los últimos movimientos a través del análisis de 52 imágenes que se han podido analizar en estas últimas horas. Obviamente que se va incorporando material a medida que van pasando los días, las horas, eh, y que todo va al expediente eh, con respecto a eh, cuál sería la función que tiene... Eh, justamente cada uno en este rol no de Total. del ataque a la vicepresidenta Bueno, ya hablaste del teléfono de bueno que se, tra se trató de extraer lo que más se podía, que son estas imágenes que estábamos viendo recién en pantalla, de él con el arma de ella también sí. con el arma en la cintura más las varas y demás que es lo que después se halló en el eh, en su domicilio esto por parte de Fernando Sabas eh, Montiel, Montiel. Sí. ahora, por parte de ella también las escuchas telefónicas que serían también claves, no han trascendido eh, algunas partecitas, sí. por ejemplo, en donde la señalan a ella que tenía pleno conocimiento uh -huh. de esto Por eso es que se dice que está bastante complicada Y por otro lado es que la jueza que interviene en esta investigación Ha dispuesto que el teléfono de él, de sí. Fernando Sabac Montiel sea analizado por gendarmería Después de lo sucedido por la policía federal después por la policía aeroportuaria, en donde no se pudo acceder a la información del celular, solamente se pudo extraer estas estas imágenes que mostrábamos recién, que los complican bastante, y alguna que otra información eh, que hasta el momento no ha trascendido, porque todo está bajo secreto de sumario, sino que bueno, siempre se filtra. Siempre se ¿no? filtra algo, sí, sí, eh, total. por eso es lo, muy, lo poquito que uno lo puede exactamente saber de lo que, que, que está se va sucediendo filtrando. por dentro. Sí. Y ahora va a ser analizado, analizado por Gendarmería. ¿Qué es lo que se pretende con sí. esto? Poder encontrar efectivamente los mensajes, los últimos movimientos, las llamadas telefónicas, los vínculos que él mantenía, ya sea con algún grupo político o no. Es decir, todos los movimientos, de lo de las redes sociales, todo va a ser importante en, este nueva, en esta nueva pericia claro. que ha sido encomendada por la jueza eh, con Gendarmería para que pueda analizar el teléfono. El teléfono de los amigos, ¿se sabe algo? Del teléfono a los amigos, hasta el momento, mucho no ha trascendido. Uh -huh. Solamente alguna que otra eh, conversación que, que van a ser de interés y que seguramente van a ser eh, incorporadas, que ya deben estar incorporadas sí. en el expediente, en donde, bueno, o sea, también lo que se va a intentar es reconstruir como un rompecabezas la historia detrás de esta pareja. Pero, sobre todo, ella, en cuanto a la pericia de su celular, va a ser también sumamente importante. El objetivo principal es poder dar con esos mensajes previos que habrían sido enviados o eh, diríamos que le habrían llegado a también a Fernando Sabaco Montiel. Perfecto. Gracias, Sofía.